El paso siguiente para nuestra animación va a ser convertir este texto en una malla. Para eso voy a venir a objeto y le voy a decir convertir a malla a partir de curva. Muy bien. Luego voy a entrar al modo edición. Una vez que esté en el modo edición voy a apretar la letra A del teclado para seleccionar. Todo el texto, y ahí voy a poder venir a herramientas y decirle que borre o que remueva los dobles. Con esto va a remover, a eliminar del texto todas las caras y vértices duplicados, cosa que necesito para poder animarlo. Ahora voy a salir y voy a volver al modo objeto, y ahora voy a asignarle desde dinámicas para hacer este tipo de animación. Necesito asignar que un objeto sea activo y el otro pasivo. En este caso le voy a dar activo al texto que tengo seleccionado y pasivo al plano. Muy bien, paso cumplido entonces.